Señorías, señor consejero, la respuesta del nuevo Gobierno andaluz ante esta lacra que nos afecta ha sido, cuanto menos, desalmada, es decir, sin alma. El anteproyecto de la ley del retracto que ustedes han presentado, además de otras muchas deficiencias, espera al último minuto para prestar auxilio a las familias. Cuando la familia haya ha pasado por todo el trauma, la ansiedad y el dolor de un desahucio es cuando ustedes pretenden llegar y comprar la casa que ya han perdido. ¿De verdad, señor consejero, es esta una solución para las familias andaluzas? ¿No le parece una crueldad? La familia, además, pierde la titularidad de la vivienda. Tendrá que seguir pagando el resto de la deuda con el banco. Normalmente el 30% del préstamo hipotecario menos lo que ya haya liquidado y, además, el alquiler de la Junta de Andalucía. Señoría, no estamos ni de lejos ante una solución para la familia afectada, ni se acerca a algo parecido a una dación en pago, que es lo que exige la legislación. Los únicos que están satisfechos con este anteproyecto, además de ustedes… Son los presidentes de las entidades financieras, sus amigos de Bankia, Cajamar y todos esos bancos a los que, además de rescatarlos, les vamos a comprar las casas. Esta ley es el gran chollo para la banca. El banco se deshace de una casa que la mayoría de las veces están en zonas deprimidas y que no podría vender de ninguna manera. Además, la Junta le paga... Parte de la deuda hipotecaria y, por otro lado, la familia desahuciada tendrá que seguir pagando el resto de la deuda. La ley de retracto solo se aplicará en determinadas zonas. No queremos pensar que sean las mismas en las que a los bancos les cuesta vender vivienda o las mismas en las que el parque público de vivienda está to totalmente abandonado. Zonas como el polígono sur de Sevilla, la chancla en Almería o la palma palmilla en Málaga. Si solo se aplican determinadas zonas, los que ustedes definen como de atención especial, ¿qué pasa con las familias de clase media que se ven empobrecidas a causa de la crisis y el paro? ¿Qué pasa con esas familias que no viven en zonas deprimidas y que igualmente pierden sus casas?